De la palabra el señor Martínez, buenos días, muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, eh, nuestro grupo parlamentario de Unidos Podemos ya presentó una moción en esta Cámara el septiembre pasado referente a esta cuestión de la economía digital. Muchas gracias. Fue un tema que empezamos a trabajar a raíz de la huelga de las y los repartidores de Delibero, que han demostrado una enorme dignidad y están demostrando que incluso en las condiciones más adversas se pueden lograr avances y mejoras concretos. La portavoz del Partido Popular hablaba del comité de expertos. Bueno, el verdadero comité de expertos son estos repartidores y repartidoras de Delibero. Nosotros, basándonos en la moción que ya presentamos, hemos traído tres, tres enmiendas a esta Cámara. Fundamentalmente, consideramos que es necesario que la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria tengan planes específicos para intervenir sobre este fenómeno de la economía digital y que, además, es necesario que se coordinen entre ellas y con las comunidades autónomas para tener una actuación eficaz de lo que se trata es de que el conjunto de las administraciones públicas estén ahí para evitar los abusos que se están produciendo contra las y los trabajadores y que esas empresas normalmente extranjeras no se vayan de rositas y además paguen impuestos. A menudo pensamos en nuestra época como una especie de utopía digital en la que todo es maravilloso, pero lo cierto es que la tecnología tiene un carácter ambivalente y puede usarse para facilitarnos la vida, pero también eh, en sentido contrario, como, como en este caso, para exprimir y controlar a la gente en sus puestos de trabajo. En el caso de la economía digital se aprecia cómo se usan estas tecnologías del futuro para regresar a las condiciones laborales del pasado. Esas empresas tienen un diseño publicitario que es muy moderno, simpático, trending, friendly, cool, que reivindica la interculturalidad o la vida saludable y que te hablan de flexibilidad pero que siempre es la flexibilidad del trabajador para adaptarse al mandato de la empresa. Yo hace dos años trabajaba de repartidor y mis condiciones de trabajo no eran ninguna maravilla, pero desde luego eran muchísimo mejores que las actuales de los repartidores en empresas como Deliveroo, Uber Eats y empresas similares. Ahora, ni siquiera te reconocen como trabajador, te pagan 3 euros la hora sin garantizar unos ingresos mínimos, la empresa no paga cotizaciones, no puedes caer enfermo, si tienes un accidente es responsabilidad tuya, si dañas a alguien es responsabilidad tuya, no tienes ningún tipo de plus por nocturnidad o por peligrosidad y en cualquier momento te pueden largar sin mayor problema. Eso por no hablar de la represión contra, contra prácticas de asociación sindical. Se trata a la gente como si fuera de usar y tirar, como si las personas no valiéramos nada. Jorge Moruno, un compañero nuestro, explica muy bien cómo en nuestros días se está desarrollando todo un nuevo lenguaje azucarado para que asumamos que el, pro, que el progreso pasa por cargarse todas las garantías y derechos que tenemos como trabajadores, pero que quieren hacer ver como incómodos corsés a la creatividad, al emprendedurismo o a la innovación. Así que ahora tú ya no trabajas, sino que colaboras, ya no se te despide, sino que se te desconecta y ya no se te controla, sino que se te valora. Y si no aceptas esas condiciones de explotación inaceptables, es tu responsabilidad porque no estás motivado y desaprovechas las oportunidades que te ofrece el mercado. Todo esto se acompaña de un proceso de individualización y de aislamiento del trabajador. Ya no tienes un centro de trabajo al que acudir, ni tienes compañeros con los que juntarte, ni siquiera hay un jefe al que puedas acudir para quejarte o sentarlo a negociar. Estás completamente solo con un aparato, el teléfono, el teléfono móvil, que es una herramienta de control que informa de lo que haces, de dónde estás, de si estás siendo productivo o si no. Voy terminando. Todo este proceso no se limita a un espacio muy restringido de la economía digital, sino que está marcando una pauta, está avanzando tendencias que luego se reproducen en el conjunto de la economía, de la precariedad. No solo son responsables quienes están sacando tajada, sino aquellos políticos que con sus reformas laborales, sus políticas de devaluación salarial y de desregulación del mercado han generado condiciones para que a una persona no le quede más remedio que aceptar, que aceptar este tipo de trabajos. De modo que a la hora de buscar responsables y de encontrar soluciones les pido que la mayoría de Estoy ustedes. Señoría. Sí la mayoría de ustedes creo que deberían ponerse delante del espejo y admitir que sus políticas nos están llevando a tener un país cada vez más desigual y más injusto. Muchas gracias.